Hola gente de YouTube, aquí yo también. en este nuevo video estamos aquí. Bueno amigos, una vez más me mudé, me fui de Pueblo Paleta, salí de allí, salí de la jungla, de Yumanji. En fin, salí de ese pueblo, estoy viviendo solo, alquilé un apartamento que no fue porque estaba trabajando en nada, sino que vendí mi 3DS. ¿Qué? Mis... ¿Qué? Bueno, en este video lo que vamos a hacer es mostrarles mi apartamento. 5 eh, eh, estrellas. Antes de comenzar el video quiero decirles que esto ha sido una decisión muy difícil ya que no estoy con mi familia, ya estoy lejos, estoy solo y ha sido duro porque ustedes saben que estoy en Venezuela y en Venezuela todo es difícil y bueno ya les voy a mostrar mi apartamento. Bueno como podemos ver aquí está la famosa entrada, la puerta de falta pintarla, falta... Todo, o sea, una cerradura más cool Aquí está la nevera gaming Nevera que me prestaron Gracias a la persona que me lo prestó Una señora muy amable Tenemos los panes gaming Panes gaming que ya solo me quedan dos Y es para hoy Ya no me queda para comprar más pan Espero que comérmelos en la noche No me los voy a comer ahorita Solamente lo voy a visualizar el pan Ven, es un pan gaming Es un pan gaming O sea, miren Esto es para la noche bueno y ustedes se preguntan ahí dentro de la nevera qué hay JM? miren este sistema de seguridad es súper moderno este dentro de la nevera no hay nada, nada ¿por qué? porque lo gasté en el alquiler del apartamento <risa> y no tengo nada, solamente los huevos y el pan gaming que ya me comí uno y me quedan dos y bueno eso es lo que hay hermano pan gaming y huevos que no puedo cocinar porque no hay cocina ah, miren, ahí están mis zapatos porque ayer estaba lloviendo y me cayó mucha agua y lo pongo detrás de la nevera Porque según se seca, según internet <risa> Ahí está mi termo de agua que no tiene agua actualmente Que tengo que ir a buscar agua Un vaso que me prestaron, el termo también me lo prestaron Gracias a la persona que me lo prestó, muy chida Un lavaplatos gaming, descalzo gaming Y pasamos a la parte ya donde duermo, miren Aquí está la ropa sucia gaming Podemos ver este cuadro top de Minecraft Que pronto, pronto lo guindaré aquí en la pared Y se verá bien lindo en el setup Sí, y esa cama también me la prestaron, ese colchón también me lo prestaron Todo es prestado eh, y Todo es prestado, pero gaming y de buena calidad Cortina Gaming, de barquitos Aquí está una guitarra gaming Que con ella toco canciones muy chidas y bonitas <tose> Mi cargador de celular gaming se top estrella, el mejor que pueden ver en YouTube, hermanos Aquí como pueden ver, pueden ver la nueva PC Gaming HD Es la nueva laptop que sacó Sony Una mesita gaming, súper cómoda A PC Sony que corre todos los juegos actuales en el mercado El fondo gaming con una chica japonesa gaming <risas> Ay, me siento estúpido diciéndole a todo gaming Chancleta gaming Y creo que lo único no gaming es el mouse, miren Dice gaming ahí, pero no le crean, tiene lucecitas, pero eso no es gaming, eso no es nada gaming <ríe> Por cierto, es de William, gracias William por prestármelo, el mouse no gaming Y la mesa que también me, me, me obsequió esta mesa, gaming, todas las cosas que sí si caben, Mire, todo está ordenado Súper ordenado, la gorra gaming, la cámara gaming, todo gaming, todo está ordenado porque hay mucho espacio, miren bueno amigos, eh, creo que les he mostrado todo Es un espacio pequeño pero cómodo Para mí es cómodo O sea ya hablando ya con la verdad, en, en serio? serio Muy bonito, me encanta eh, eh, Falta poner un mejor, una mejor iluminación Pintar el techo eh, El baño también hay que mejorarlo mucho porque ahí está la regadera Está el lavamanos, falta un espejo aquí eh, Falta reparar la regadera Y muchas cosas más, pero eh, vamos poco a poco, de verdad, eh, si pudieran apoyarme eh, estaría muy agradecido, en la descripción va a estar el Paypal, eh, con un dólar de verdad me ayudaría mucho, con un dólar o menos, lo que quieran, pero eh, me ayudaría mucho, estoy comenzando, eh, no tengo trabajo actualmente, eh, aparte de que estoy solo y nadie me va a molestar, nada, nadie me va a poner reglas ni nada, igual yo no, no soy una persona que hacer mal, ni grita ni nada más bien me da hasta pena grabar este video porque tengo vecinos pero eh, ya ven de entender y es de día pues puedo hacer ruido pero no tanto obviamente no voy a abusar eh, mayormente me lo paso con los audífonos puestos y viendo videos porque también tengo wifi milagrosamente es otra cosa que agradezco que el, el caballero que me alquiló, que espero no se moleste que lo nombre, pero es una buena persona que me está atendiendo, se llama Antoimas, fue la persona que me atendió y que me alquiló el apartamento y me dio wifi y voy a poder subir los videos, videos diarios, voy a hacer videos, muchos videos, muchos videos, espero que esa computadora no explote, espero que no explote, pero vamos a tratar de hacer lo posible eh, para que este apartamento se convierta en un cuarto gaming, <ríe> como tal, no todas las cosas que nombré, <ríe> Y que pueda tener comida, pueda resistir, pueda tener una cocina acá y pueda tener mis todo, todo, todo, todo gaming. Ustedes me pueden apoyar si pueden donar un dólar o menos, lo que puedan, lo que puedan. O sea, todo, todo el apoyo será bien recibido. Primeramente, a, a agradecerle a William. Eh, es vecino mío, era un amigo de, mucho, de hace mucho tiempo y vivimos demasiado cerca y me está apoyando también en internet y me va a apoyar por de los videos. Agradecerle a Mayre que siempre está ahí apoyándome psicológicamente y dándome mucho cariño. Los cuadros allá atrás, eh, comprar eh, cosas para mejorar el canal y mucho más. Eh, no quiero que este video sea tan largo porque de verdad, o sea, no tiene nada interesante, pero es para eso, para decirles que ya voy a estar súper activo porque tengo internet, tengo una computadora eh, que no es mía, es prestada, gracias a la persona que también me lo prestó es una prima muy chévere, gracias por prestarme la computadora y voy para adelante pues, voy de nuevo con los remixes, con videos, vlogs eh. tengo una canción por ahí que no es ni electrónica ni nada es una canción eh, muy diferente a lo que han visto en mi canal y espero que eh, les agrade bueno sin más preámbulos, gracias a todas las personas que me están apoyando una vez más, lo he dicho como 10.000 mil veces y espero que se tomen este video con un poco de humor Como yo me estoy llevando la vida ahorita Aunque está un poco difícil todo Estoy llevándome todo con mucha alegría Mucho humor y espero Que les agrade mi contenido Porque voy a subir videos diarios, eso espero Voy a preparar videos para que se suba diariamente Y bueno, sin más nada que decir Gracias por haber visto el video Espero que me apoyen, ya saben, paypal en la descripción Chao